Bueno, hola a todos gente, soy Fe y estoy con el ganador del sorteo de Heroes of the Storm. Antes que nada, gracias a todos por participar, acá están sus nombres. Eh, bueno, nada, suerte a todos. Bueno, el ganador es Joseph Abregu, no sé cómo se pronuncia. Te voy a agregar, te voy a pasar la key, te voy a agregar en Battle.net. Acá está su comentario. Y nada gente, los que no ganaron no se preocupen que me quedan dos keys más para regalar. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau.